No la esconda, no la esconda, Emilio, no la esconda, no la esconda. No bueno. Arrancando la jornada. Vamos con el guía Pato. Vamos. Esperemos no volver Pato. Patungazo acá, toma más, a ver si puede firmar un poquito ahí. Ahí a... Mira que lindo, han lo sacarlo. No, no está firmando. Fíjate ¿Eh? que está en la boquita, ¿eh? agarralo. Agarralo bien, mirá. mirá. mirá. Aparte, como lo clavó. Patungazo. Ahí, para también sacó uno ¿Qué? tan grande como este. Sí. A ver el tuyo, Juan. A ver, vamos a ver el de Pablo. El de Pablo es más chico que el de... Sí, Pero más pescado. Lindo pescadito, sí, ah, eh. Sí, lindo pescadito, eh, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Se pasó todo, ¿no? Dale, dale, dale. Lindo pescado, eh. Lindo pescado, eh. Lindo. El negro está ahí abajo, mirá. Lo tenés en las la piernas, Darío. Estamos, estamos. El día es todo que traigo, eh. <risa> mirá que pescadito, mirá que pescadito. Sí, mirá mirá que pescadito. De berizo! <risa> Vámonos, matungo de berizo. Mirá que pescadito. Mirá que pescadito. Mirá, mirá que pescadito, papá. Mirá que pescadito del día, berizo. Impresionante. 10 centímetros, murió la plata 10 centímetros bien, llega bien, bien arriba, lo ves, en la... te va a picar lo ves, un 38. Uy, ¿Qué patín. No, no alto, alto, alto matungo boludo Mira que zapallo Vamos, roberizo! Tenemos el primer doblete. Muy buena, Keke. ahí. Espectacular. Por cómo zapateó de lo bueno. Eh, la forma que zapateó de lo bueno. Uh, no apreté el rec No apreté el rec, Keke. No, no, no. <risa> no, mentira. No sé si lo tan bueno al final, eh. Ah, Que no, manzana. <risa> sí, sí, Mira, me bañó el guacho. Vamos, Keke. Vamos, el trofeo. Vamos, Berizo Para <risa> el programa. Para el video, para el programa. Qué belleza, maluco, eh. qué A ver la foto, güey, que. De costado, de costado. Bien de costado, no, no, bien de costado. ¡Eh, ahí! Espectacular. Vamos, oh, berizo.